hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella el día de hoy veremos 10 comparaciones de dos grandes genios de capitalismo como lo fueron john d rockefeller y andrew Carnegie. veremos qué hicieron estos dos hombres y cómo construyeron el capitalismo en norteamérica no siendo más Comencemos. Comencemos con la primera comparación. Número uno. Cada uno de ellos es conocido como padres en lo que hicieron. Entonces veamos el primer caso. John D Rockefeller se le conoce como el padre del petróleo. Fue quien impulsó y llevó el petróleo hasta lo que tenemos hoy actualmente. Y tenemos a Andrew Carnegie el cual es considerado como el padre del acero. Hizo grandes innovaciones partiendo y usando el acero de formas nunca antes usadas por el hombre. Veamos la siguiente comparación. Comparación número 2. Cambio de perspectiva. Ocurría que para John D. Rockefeller tuvo problemas con el transporte del queroseno en las ferroviarias. Para ello, entonces, para evitar ese problema, llegó y construyó los oleoductos, lo que le permitió llegar y transportar sus productos a través de estos tubos que se distribuyeron prácticamente por gran parte de Norteamérica. Ahora, Andrew Carnegie. Cuando estaba creando el primer puente de acero más grande, se vio en la necesidad de pensar cómo hacer para generar confianza en la gente y poder pasar el puente. Entonces se acordó que todo dependía de algo de una cultura un poco india y utilizó un elefante en el puente. Esto generó confianza en la gente y permitió que pasara libremente por él. Veamos una siguiente comparación. Número 3. Sus fortunas. Empecemos por Rockefeller. Rockefeller tuvo como fortuna 186.400 millones de dólares, superando cuatro veces la fortuna que tiene Bill Gates. Mientras que Andrew Carnegie pues, llegó a alcanzar una suma de $100.500 millones de dólares, cifras que en este momento son demasiado grandes. Veamos la siguiente comparación. Número 4, sus mentores. Andrew Carnegie tuvo como mentor a Don Scott, que fue pionero en todo el tema de Ferrocarriles. Ahora, Rockefeller, en cambio, se asoció con el director Henry Rogers, de la empresa Standard Oil, formando una sociedad que les permitió controlar la industria del cobre. Número 5. Sus compañías. Rockefeller tuvo como compañía la Standard Oil True, la cual fue considerado el primer monopolio del mundo contando con el 90% del petróleo de Estados Unidos, mientras que Andrew Carnegie fundó la Carnegie Steel Company, la cual fundó en 1870 y luego la vendió en el año de 1901. Número 6. Su procedencia. Rockefeller procedía de una familia de inmigrantes alemanes, mientras que Andrew Carnegie procedía de una familia escocesa. Lo que ocurrió fue que los padres se encontraron trabajando en una empresa de tejido de mano y esta empresa quebró, por tal razón ellos fueron a Norteamérica. Veamos la número 7. Número 7. El fin de sus empresas. Para Rockefeller la empresa de petróleo fue disuelta como monopolio en el año 1899, mientras que Andrew Carnegie, en el año 1901, J.P. Morgan le propuso una propuesta muy generosa de dinero con la cual vendió su empresa. 8. Escándalos Rockefeller, a pesar de que su nombre fue tan reconocido, su vida nunca fue involucrada en ningún tipo de escándalo. Ahora, Andrew Carnegie sufrió una desastrosa inundación en Johnstown en el año 1889, la cual derrumbó una represa donde muchas toneladas de agua se vieron afectadas, matando alrededor de 2.209 personas y muchas más desaparecidas. Número 9. Sus esposas. Andrew Carnegie se casó con una mujer llamada Louise, con la cual tuvo una sola hija, su matrimonio se sostuvo hasta su muerte. De igual forma Rockefeller, Rockefeller se casó con una profesora llamada Laura Celestia con la cual tuvo cuatro hijas y un hijo varón Cerramos ahora con el número 10, sus aportes al mundo. Rockefeller Aportó alrededor de 550 millones en sus diferentes fundaciones, teniendo la Fundación Rockefeller, la Fundación Laura Espelia Ford Rockefeller, de igual manera también la Fundación para la Investigación y Desarrollo en, la, en el Área Médica y la Fundación de Enseñanza Vocal. Todas estas fueron fundaciones de Rockefeller. Ahora Carnegie tenía las siguientes fundaciones. La Fundación de Carnegie para la Paz, Fundación Carnegie para el Progreso de la Enseñanza, también tenía el Instituto Carnegie de Tecnología y, como le gustaba tanto leer, de una Biblioteca Pública de Nueva York. Para terminar, los voy a dejar con frases célebres de estos grandes géneros del capitalismo. Miremos la de Rockefeller. Ahora, miremos la de Andrew Carnegie. Si quieren ver más acerca de estos grandes genios del capitalismo, los invito a que vean el video o la serie de History que se llama Gigantes de la Industria. Allí pueden ver un poco más a fondo cómo se desarrolló toda esta parte del capitalismo. Con esto concluimos este video.